Andrés Navarro renunció del Ministerio de Educación y presentó este domingo su precandidatura presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana, decisión que fue aplaudida por la Asociación Dominicana de Profesores en esta ciudad de San Francisco de Macorís, quien en reiteradas ocasiones había pedido su renuncia. Terremoto.